Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Luna en casa 2 nos toca hoy en los signos de tierra, Tauro, Virul Capricornio. Luna en casa 2, dramático, comprometido, dedicado. Casa 2 en Tauro, negocios, industrias, finanzas. Luna en Tauro, sensual, tierno, confiado, brusco, crédulo, inseguro. Por lo que si encontramos una carta con la luna en Tauro en casa 2 y esa casa 2 en Tauro también, podríamos estar ante un negociante muy confiado porque ya ha estudiado con dedicación cada paso de la inversión. Si esta luna en casa 2, que ya dijimos que es dramática, comprometida y dedicada, eh, estuviera la casa 2 en Virgo, servicio, salud, comercio, y esa luna estuviera también en Virgo, eh, cuidadoso, humilde, prudente, obsesivo, neurótico, distante, podríamos estar ante una persona eh, prudente que vigila su dieta y la de los suyos, porque para él servir y cuidar es un compromiso de amor. Bien. Si no estás entendiendo este video es porque te perdiste todo lo anterior. Si no, ya sabes que estamos hablando de palabras clave para la luna en este caso. Ya hablamos para el sol, en todas las casas, en todos los signos. Estamos haciendo esa triple combinación de planeta, casa y signo. Y vamos a recorrer todo ese universo. Si no estás entendiendo, en el final del video te voy a dejar en el margen eh, izquierdo, lo vas a ver de tu pantalla, eh, mirándola de frente, eh, una cajita de descripción que eh, te va a llevar al primero de estos doscientos y pico de videos que llevo grabados para vos. Seguimos con esto. Luna en casa 2. Dijimos que eran dramáticos, comprometidos y dedicados. Las tres palabras claves de la luna en casa 2. Casa 2 en Capricornio. Inversionistas, disciplinados, ávaros, de avaricia. Eh, luna en Capricornio. Reflexivo, prudente, reservado, egoísta, indiferente y cruel. Por lo que si tenemos esta combinación en la carta natal... Podemos estar hablando de una persona muy dedicada y disciplinada en sus actividades. Más aún si éstas apoyan su crecimiento económico. Además es muy reservado, no cuenta sus planes. Bueno, espero que te haya gustado este video. Acá de este otro lado te voy a dejar la cajita de descripción con eh, la, toda la lista de reproducción de estos videos que son muy cortitos. Y te invito también a que ya entres a nuestro portal de astrología patagoniaastral.com Todavía hoy, ¿sí? eh, Este video va a subir el 6 de noviembre del 2022. Eh, lo estoy grabando en el día. Eh, todavía hoy está en eh, construcción la página, pero cuando esté toda lista va a ser una gran página donde vas a poder convertirte muy fácilmente en astrólogo, astróloga, astrólogo. Chao, hasta la próxima.